Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor y anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Tuyo es el cielo, tuyo es la tierra. Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene, Tú has creado el norte y el sur. El tabor y el hermón aclaman tu nombre. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.